Cambiando radicalmente de tema, señores, quise traer y compartir con ustedes la situación que se da en, en todos los pueblos de la República Dominicana con relación a los parqueadores eh, de vehículos. Cuando usted va a un lugar, parquea su vehículo en la calle, entonces usted vaya a hacer una diligencia, por ejemplo, de allá para acá usted viene y encuentra un cartón colocado en su vehículo. Eso no son parqueadores, son cuidadores. Sí, cuidadores, cuidadores. ¿Qué resulta? Pero hasta con los motores lo hacen. Sí, mira. lo hacen con los motores, lo hacen con, con, con todos los vehículos. En mi carro yo tengo eh, un parasol que es desplegable, o sea que yo no necesito el cartón. Pero en muchas ocasiones cuando yo voy a me parqueo, cuando voy y hago la diligencia, ya para acá me encuentro con que tiene un cartón y yo le echo a los parqueadores, pero si tú te das cuenta, yo tengo un parasol que, que, que yo no necesito ese cartón. Te lo agradezco, pero no lo necesito. ¿Y qué es lo que yo quiero aquí traer? La Constitución Dominicana, en su artículo 51, establece el derecho de propiedad. Eh, y dice ese artículo que el Estado reconoce la garantía del derecho de propiedad. Tiene una función social ese derecho que implica obligaciones. Y dice que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes de lo que es tuyo. O sea... Yo tengo, yo puedo disponer de ese vehículo. Entonces, ¿qué yo dispongo? Que sin mi autorización, sin mi permiso, nadie me le ponga un cartón a mi carro. Bueno, pero la apuesta del cartón no te le está creando un daño. No sí, te está, al contrario, no. te está resolviendo un problema. Porque si fueras el caso de que uh -huh. tú no tengas el parasol que tú tienes Exacto. desplegable dentro de tu vehículo... Como el caso mío, que no tengo ninguno. Exacto, tú no, tú no tienes. A mí me resuelve un problema en cierto modo porque evita el calor, sí, que el estoy... el calor. Muy bien, y cosas. yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que yo digo? Que para que eso se pueda dar, tiene que contar el parqueador o, o el cuidador con tu consentimiento. Y así lo establece el Código Civil de la República Dominicana en su artículo un 108. De... de cierta forma sí. Lo que andan esperando es que tú le gratifiques sí. con una peseta, sí, con 50 sí, pesos. Sí, pero con... yo creo que nosotros como Estado, especialmente el Ayuntamiento, creo que debe emitir una resolución que le prohíba, y creo que estoy siendo muy radical con esto, que le prohíba a esos cuidadores... Sí, colocar... No, pero entonces estaría violentando la Constitución, el ayuntamiento. ¿Sabe por qué? ¿Por porque... porque hay un derecho al trabajo. Sí, está que bien. está consagrado también yo en la Constitución. Estoy y de y acuerdo ellos de alguna contigo. manera están haciendo un trabajo. Están haciendo un trabajo, pero ¿qué pasa? Ese trabajo que tú planteas, eh, Amado, debe estar consensuado con la persona que es propietaria del vehículo. Por ejemplo, si yo me parqueo en un lugar y dejo mi vehículo, que venga ese cuidador y me pregunte, le coloco, ¿usted quiere que le coloque el cartón y le cuido su vehículo? Entonces está en mi decirle que sí o que no. A eso que yo me refiero, a que el ayuntamiento debe o puede emitir una resolución que le prohíba a ellos colocar esos eh, cartones en los cristales es que sin contar con la autorización oye, del dueño. Oye, yo no quiero que me le pongan ese cuartel. Oye, ¿por a, qué? Eso, yo no quiero que me le pongan ese cartón. Oye, a mi Tú te yo te te no La estrategia de negocio de ellos, la estrategia de trabajo, vamos sí, a Sí, las... es ponerle... Es pon... <risa> si, pregu... <risa> si, tú, si te lo preguntas, tú le vas a decir que no y pedieron los 50 pesos. Está bien. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Te lo ponen, si tú le das está bien, y si no le das está sí. bien. Miren, y, pero eh... hay gente que se motiva más fácil a dárselo. Si, tú no, sí. si no le preguntas, pues dice, bueno, por lo menos me, eh, está fresco sí. el carro, porque él me puso el cartón y le gratifica sí, con 50 no. pesos. Sí, eh, y estoy de acuerdo contigo, Entonces, porque es una, que una, es una gratificación, ella, que pero si la cambia, hay muchos de ellos, hay muchos de ellos que en llamada. muchas ocasiones es como si fuera obligado. De